El día 9 de julio se llevó a cabo una reunión con autoridades municipales y agrarias, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, el magisterio, comités y coordinadoras de padres de familia, estudiantes, diferentes referentes que forman parte del movimiento social oaxaqueño y se acordó llevar a cabo una caravana motorizada hacia la Ciudad de México. El día de hoy vamos a dar cumplimiento a este acuerdo. Aquí vemos que están llegando más autoridades municipales que vienen con su bastón de mando. Y también hay representaciones de las organizaciones sociales, ONGs y desde luego del Magisterio. La sangre de Nochistlán sigue en la tierra. La sangre de Nochistlán no se ha levantado aún. Por eso... Pedimos permiso a lo más sagrado para que este día que amanecemos juntos para trabajar juntos por nuestros pueblos. Para trabajar juntos por la liberación de los hombres y de las mujeres que han tenido el arrojo de defender la vida de defender la dignidad del lugar que los vio nacer no vamos a descansar hasta que esa sangre de Nochitlán se recoja de la tierra hoy iniciamos pues con mucha dignidad, con mucha firmeza, con honor, con palabra, nuestro camino hacia la Ciudad de México, para hablar de frente con el gobierno federal y para que nos escuchen las naciones de todos los pueblos. Tiene que acabar esta violencia del gobierno federal que se ha acentuado en este sexenio. Tenemos juntos la gran responsabilidad de frenar la muerte callada que tenemos en nuestros pueblos. En estos momentos hacemos el anuncio de que esta marcha caravana a escasos minutos estará por salir rumbo a la Ciudad de México. La caravana denominada de los pueblos originarios de Oaxaca por la defensa autonomía, la educación y el territorio. Es el nombre de esta caravana que va a arribar el día 19 a la Ciudad de México. Pero compañeros y compañeras, creemos que esta marcha, caravana, va a ser muy nutrida, ya que iniciamos con muy pocos autoridades municipales y hoy... Si no nos equivocamos, vamos a tener a más de 150 autoridades en esta marcha. Entre ellas, autoridades agrarias, comités de padres de familia, padres de familia, organizaciones sociales, entre otros, del sector de esta ciudad. Tenemos algunos pronunciamientos en donde el número uno es... Exigir la abrogación de la reforma laboral disfrazada de educativa y de las doce reformas estructurales. Exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos y cancelación de órdenes de aprehensión en contra de todos los luchadores sociales de Oaxaca. El otro es exigimos también el castigo de los responsables de la masacre. ...que se vivió el día 19 de junio... ...en la ciudad de Lochixtlán. ...también exigimos... ...castigo y destitución... ...de Aurelio Nino Mayer... ...como secretario de Educación Pública... ...exigimos el respeto... ...al territorio... ...sistemas normativos internos... ...la biodiversidad... ...el derecho al agua... ...a los medios de comunicación... ...comunitaria y a la autonomía municipal... ...también exigimos... Al gobierno federal que asuma con seriedad las mesas que, que están instaladas con la gente y con los afectos de la mas, de la masacre de Nochistlán y se cumplan los acuerdos a que lleguen las partes. Condenamos también la postura de Carlos Salinas de Gortari y de los empresarios más voraces de México que se oponen a una solución pacífica y negociada del actual conflicto magisterial y popular. Nosotros, como autoridades, vamos a encabezar esta marcha caravana. Posteriormente, los demás sectores partimos a las 10 del horario de resistencia, aquí en la ciudad de Oaxaca. Nuestra primera parada sería en Ochixtlán. Posterior a ello, a las 8 de la noche tenemos Contemplado un mitin político en la ciudad de Oaxaca. De ahí nos vamos a quedar para que el día de mañana, a partir de las 8, retomemos el rumbo y la siguiente parada sería en el estado de Puebla, en Morelos, y de ahí a Mitzingo Puebla. Y de ahí a las 8 de la noche también estamos contemplando un mitin político en el Zócalo de la ciudad de Puebla. En donde ahí también nos vamos a quedar y al día siguiente, a las 8 de la mañana, estaríamos retomando el rumbo para llegar a la Ciudad de México y de ahí hacer el meeting político en el Zócalo de la capital, tras pues traer a un encuentro de autoridades municipales a nivel nacional, organizaciones sociales, magisterio, estudiantes y todos los sectores de, estas, de este país. Ese es el itinerario que llevamos para esta marcha compañeros y compañeras en donde creemos nuevamente recalcamos que esta marcha va a estar muy nutrida tenemos contemplado alrededor de dos mil participantes en esta marcha sino es que en el trayecto se van a sumar más compañeros de lucha que creemos que la nuestra es justa ya que en días pasados derechos humanos de gobernación vino a la ciudad de Nochixtlán en donde los acuerdos hasta el día de hoy no se ha cumplido y eso también va a ser una exigencia en esta mesa que las autoridades municipales vamos a aperturar el día 20 compañeros. Ya los propósitos ya lo dejaron en claro cada una de las autoridades que me antecedieron y a partir de ahí también dejar en claro de que las mesas de salud que se quedaron con el tema Nochislán queremos hasta el día de hoy informarles a ustedes como medios de comunicación que no se han cumplido. Por eso, la exigencia de Nochtitlán y del pueblo es de que se esté arribando con esa caravana que nuestros compañeros heridos, que tanto lo requieren. Por eso, a nombre de la sección 22, vamos a iniciar esta caravana. ¡Muy compañeros! Quiero decirle a los medios que el bastón de mando en los pueblos es sagrado. Y hoy este bastón salió a reclamar justicia, a decir justicia porque no permitiremos otro hermano muerto en Oaxaca. No lo vamos a permitir ni amenazas que nos amenace el gobierno, porque somos muchos los indios que vivimos que nos dejaron los abuelos aquí en Oaxaca. Por eso el bastón de mando hoy se hace presente que es sagrado para nosotros los pueblos y vamos a defender la autonomía de nuestros pueblos de Oaxaca. Este cambio necesario estos cambios urgentes para que los hermanos que han quedado en esta lucha también ellos desde donde están siguen luchando junto a nosotros desde la visión de la paz y en la justicia la fuerza de la unidad de la comunalidad se hace realidad a través de esta marcha que Dios Padre y Diosa madre los bendiga. Que así que sea. sea que Amén. Sea, así sea. Unidad, unidad. Cuando el pueblo se levante por Panimidad.